Cuánta importancia le das a la imagen Y cuánto alteras tu propia imagen Para parecer algo Que no sos ¿Se entiende o no? Sí ¿Alguien lo pone en práctica acá o no? Todo el mundo ¿Todo sí. el mundo? ¿sí vos? Y sí si se saca una foto en Instagram Y sí. le, le, le pones un filtro No sé si todo el mundo ¿eh? Yo no, bueno, por ejemplo Yo no, no sé ni qué yo filtro Yo tampoco uso No los sé cómo Yo no uso filtros Yo sé cómo usarlos No uso filtros uh -huh. Uso Busco, busco muy buena luz. Sí. Esto lo aprendimos acá. Trabajamos de esto. Sabemos que la luz es fundamental. De hecho, hay una frase de Nacha Guevara que dice: No hay gente fea, hay gente mal iluminada. Bueno, puede ser. Y la verdad que la luz a veces soluciona muchos problemas. De hecho, una, una Susana, una mierda, una Moria no son la misma. En persona. No usa el filtro como para hacerte más. No sé, los filtros que tienen. Te no, dan el juventud, el que, te dan ¿qué más? que más. claro, que de te todo? deja la piel así con un bebé. Claro, claro, eso. Sobre todo ese es el que más se utiliza, me parece. O sea, te sacas Mucho. una foto, le pones el filtro y como que te tapa imperfecciones que mm -hmm. puedas llegar a tener. Claro. Después puedes poner otro color, puedes hacerlo vintage. Y etcétera? después cuando te ven cara a cara, ¿qué te dicen? ¿No es peor eso? A mí, por ejemplo, me, cuando nos ven por la calle, ¿qué les dicen a ustedes? A mí me dicen, son eh... Son más lindos en persona. No, son más chiquitos. Y sí. Bueno, es sí. lo que hay. Es lo que hay. ¿Me entendés? Tamaño económico. A mí me eh... dicen son flaquitos en persona. ¿Cómo me verán? Porque, en tele, ¿no? ¿qué pasó? ¿Publicó una foto? O mejor dicho, no la publicó ella, sino que se filtró una foto de Wanda Nara. Sí. Sí. Alguien, se filtraron se, ¿alguien varias? le sacó la foto y después las publicaron. ¿Sí? Claro. Esta es la foto de Wanda Nara, ¿no? Foto que ella no se tomó ni publicó, sino que alguien le tomó y le publicó. Un paparazzi. Sí. ¿Y entonces qué pasó? Hoy somos todos paparazzi. Pará, ¿y esta que es Guandanara? No, esta ah, es eh, esa este Sol, Sol Pérez Sol Pérez. Lo que acá? está mostrando acá es la diferencia, ¿no? Entre una y otra. ¿Mm? Con, con filtro y retoque sin filtro. y sin retoque. Bueno, acá ¿Mm? es linda de todas maneras, chicos, no hay manera Todas son lindas todas de todas lindas, maneras. ¿no? Sí. Sí. Eh, pero, claro, estamos viendo. Lo que pasa es que, a mí, yo tengo un problema con esto. A ver. No sé qué lenguaje usar. ¿Por porque qué? yo acabo de meter la pata, para mí. ¿No? Con decir linda. Igual es linda. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, porque todos estamos igual fíjate, bajo una. Pero hay como, claro, un, más, concepto un poco más de, de ¿no? un sí, sí, sí, sí, lo existió eh, eh, históricamente, existe. Que a mi criterio eh, pesa más sobre las mujeres que sobre los hombres. Sí, totalmente. De hecho, mucho, lo que acabamos mucho, de compartir son totalmente. todas imágenes de mujeres. Sí. De hecho, no, no, hemos, no hemos puesto ahora al aire imágenes de hombres con retoques en los filtros de Instagram, uh -huh. que pasa un montón además. Bueno, pero no, muchísimo. El, el hombre no se maquilla generalmente, o sea, partiendo general. De la base. Pero sí utiliza filtros en Perdón. Instagram. ¿Pero ¿Pregunta, lo usa igual el hombre que la mujer al filtro? No, no, yo no creo que menos. Decirte. Yo creo que menos, sí. pero lo, lo usa mucho. Porque la pregunta que les quiero hacer es la siguiente. ¿De quién es la culpa? Para, es que hice un descargo en realidad, Wanda Bueno, ahí, ahí vamos. Porque no, Wandan, o sea, claro. eh, ¿Qué pasa? Se publica esta foto y en el, en la, en la foto la liquidan muchos, ¿no? Le, sí. le empiezan a comentar en contra de su figura. Sí. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es... ¿Ustedes han, han escuchado esa frase que dice de quién es la culpa, del chancho o del que le da de comer? Sí, claro. Me gusta cómo me mira Agustina porque... A ver, lo que quiero decir es esto. <risas> si vos, por poner el ejemplo de Guantanaro, no, o por poner el ejemplo cualquiera te la pasás subiendo fotos tuyas con filtros, buscando ser algo que no sos después este, no sos la que fomenta justamente que después venga esa crítica cuando no cuando no se da la foto que vos querés que se dé ¿Me explico lo que quiero decir o no? Sí, sí, sí. ¿Cuánta responsabilidad hay también de la otra parte? Yo no le comento nada a nadie, a mí me da igual. Yo no creo que, sea una, yo no creo que sea una responsabilidad de uno. Yo insisto con las presiones que hay, eh, para, sobre todo para las mujeres, de sostener ciertos parámetros de belleza, uh -huh. que hacen que muchas veces, eh, sobre todo estas personas, estas mujeres que trabajan con su imagen, se vean obligadas, muchas veces, a lo mejor en otras no, este, a hacer esos retoques de los que estamos hablando para parecer algo que en verdad no son. Uh -huh. Y que de hecho queda demostrado que no son con estas imágenes que difundió Wanda Nara. Obviamente que después podemos discutir si hay responsabilidad de uno o no, pero me parece que responde a responder, valga la redundancia, ciertos parámetros que tenemos en la sociedad hoy y que te dicen cómo tenés que ser, cómo tenés que lucir, cuán flaca tenés que estar, qué ropa tenés que usar. ¿Y, pero no terminamos todo metiéndonos en ese libro. ¿No cedemos todos un poco ante eso? Sí, claro ¿Y eso no, está bueno o está malo? Está malo Ceder Pero es un camino Para mí es un camino Estamos aprendiendo un montón de ahora, cosas Pero eh, eso no quiere decir Que no estemos insertos dentro de la norma ahora, Todavía lo, lo normal de cualquier ciudadano Vos te sacás dos fotos Sí Vas a subir La, la, que, que, te, la que te parece mejor La que te parece mejor Hola. Digo, ese es el filtro de alguna manera. Ahí ya hay un, ¿no? un, primer, Ahí filtro. Ya hay primer, un primer filtro. filtro. Sí. Después, pero, si natural, foto, pero natural. Vos la podés mejorar todavía, ¿sí? Y le podés poner una mejor luz, le podés poner algunas manchitas en la cara que te mejoran ciertos gestos, ¿no? Porque hay como, como filtros que tienen la luz focalizada en una parte de la cara, que es como una especie de maquillaje, si querés, es uh -huh. lo que te hacen el maquillaje, ¿no? Te iluminan ciertas partes y es lo que hacen los filtros. Digo, si se lo podés sumar, ¿por qué no? Digo, sí, Wanda... ya esa es una decisión, digamos. Bueno, sí. pero ahí va fomentando esto claro, otro, caso. que es lo que no sos, y, y después, yo no digo que estén bien las críticas que le hicieron a Guandanara, la verdad también me, me tiene sin cuidado, pero creo que ellas terminan atentando en el caso puntual de Guandanara cuando permanentemente suben cosas recontra, sincara, retocadas. Para, para, claro, ese es, es, ahí va el punto, que yo coincido con lo que dice Agustina recién, en el caso particular de Guandanara, que ya hace el descargo, Ahora hablando de que, bueno, sí, este es mi cuerpo uh -huh. y así he tenido un montón de éxito. Sí. Chicas iban comiendo pizza, no pasa nada. Pero nunca nada, lo sube así. Culpa. Ella dice, yo ¿Te he tenido un montón Eso, de éxito así, pero, es pero una cosa, subirlo. Lo, lo si otro no, es que claro. da, no solamente mete filtros, sino que photoshopea y se recorta pedazos del cuerpo. O sea, me parece que entonces, en ese sentido, también alimenta el estándar, el, el, la hegemonía de cierto cuerpo mm -hmm. de la mujer. Claro. Una, ver, una cosa es que, que, vos es que te pongas un filtro en, de Instagram que lo hacen en dos segundos. Otra cosa sí. es que... Te recortes el cuerpo para verte más flaco, por ejemplo, más flaca en su vida. A caso. lo mejor para ir cambiando la norma que vos decís o que, que vos planteabas, bueno, pero no está mal. Sí, estamos, me parece, en un camino que se ha empezado desde hace muy poco tiempo a mi criterio para ir cambiando ciertas cuestiones sobre lo que es, sobre todo, la imagen de la mujer y estaría bueno que eh, esos retoques se vayan disminuyendo y que personas que tienen una llegada muy importante como Wanda, que tiene no sé qué cantidad de seguidores, se mostrara un poco más real. Ese sí me parece que es un camino claro. para ir logrando ese cambio que sería el deseable, el que el que entiendo, nos gustaría a todos. ¿Cuántos señores tiene Wanda Nara en Instagram? Millones. A ver, me lo estoy buscando Millones. en tu este momento. Eh. Wanda, hay un, un oficial, Y tengo que tener ciertos recaudos. Hay un Wanda no, y Cardi tenerlo. no. No, sí. ya, ya a volvió. Sí, no. ¿Volvió a Wanda y Cardi? Acá me aparece una, una Wanda Nara con una cosita sí, ¿está bien. Es, ¿esa es? Ese. ¿esa es? Ese es el tiene 13.600.000 seguidores. Epa. O con más. Fi con filtro. Y sin filtro. Claro. pero bueno, se levanta, Pero claro. le llega a un montón de, de personas, claramente, ¿no? Pero la Y si vos te metés al fotos, Instagram, la mata. Todas las fotos que tiene ninguna eh, eh, es real, entonces. Por eso es que ella hace ese Retamos Metámonos al Instagram de, de Guandanara. Lo que digo es esto: de esa necesidad de mostrarte como nosotros también. Perdón, Ella acá, en el descargo perdón, en el descargo dice algo que, que es muy cierto, que dice, vos en las redes sociales te mostrás en tu mejor versión, eh, si le sacás una foto a tus hijos no se la sacás cuando están y y yo cuando están sonriendo, pero a mí me parece que ahí está también un poco, le, le insisto en lo recién, y el exceso de también decir, bueno, con Photoshop te reformás todo el cuerpo para subir una foto. Entonces, y para alimentar eso, para alimentar esa Creo que ahí está el punto, figura. en el caso particular de Wanda Nara. Igual sí, para claro. mí, ojo, eh, para mí es el juego en particular de esta red social, que es Instagram. ¿Qué? ¿Es mostrarte como no Instagram implica mostrar una vida sí, perfecta, sí. con momentos de felicidad, con lo Exacto. que estás comiendo, con los amigos que tenés, pero con una, el asado que te estás haciendo. Eso es Instagram. Ahora, Uno no, no muestra no, imágenes llorando. ¿qué, ¿Qué es más grave en Instagram? ¿Usar un filtro y poner el cuerpo que no tenés? ¿O mostrar una vida feliz ...cuando la estás pasando como el traste. Y para mí, lo segundo. Problema psicológicos Lo hace muchísima gente, ¿eh? Pero sí, es lo yo. Claro, ¿Vos bueno. ves? Y es alegría, alegría, alegría, alegría. Y cuando hablas traf... por teléfono, decís... No, la estoy pasando pésimo. Con... Pero no sé mal. Qué. A mí me ha pasado un montón sí, de... Y yo vos... digo, pero ¿cómo? Si claro. yo veo que vos o estás no. súper. ¿Viste? Y de repente se muestran con sus parejas... ...y en ese momento con su pareja a lo mejor están en una crisis... Uh -huh. ...pero en Instagram es todo divino... Y cuenta, y digo, ¿no, ¿no es un poco perverso también que las redes sociales permitan este, o, o te den ese instrumento tan, tan excesivo de poder retocarte tanto? ¿No, no habría que revisarlo un poco? Si vamos, vamos en pos de mejorar, sí. ¿no es cierto? Como sociedad, de decir, bueno, la verdad, ¿qué importa? Creo que estamos todos en esta mesa de acuerdo en contra de esos, de esos prejuicios o de esos formatos ya establecidos Pero las redes sociales cada vez te dan más posibilidades de eso el, el problema, ¿sabes quiénes son? Sí, Porque está los... bueno el debate. Me parece que un cambio sería también que desde las mismas redes sociales que te invitan a ser perfecto, te invitan a no serlo tanto. A, no serlo. a ser más real, digamos. Sí, igual lo A ver, es saltear un paso nada más. La foto la podés editar. De hecho, Instagram no tiene Photoshop. Digo, la foto la podés editar en otra plataforma y después, y de, y y después a la Instagram. No, no, no va a evitar nada. Es eso. lo que hace mucha gente. Lo, lo que iba a decir es que cuando hablamos de personas de nuestras edades, más grandes también, es más fácil. Porque, digo, no te comes el cuento. Mirás Instagram y ya dudás. Ya sabes que quizás Wanda no tenga ese, ese, ese cuerpo o quizás Susana no tenga esa cara. ¿sí? Porque también pasó ahora con Susana Jiménez, creo, ¿no? Susana pasó hace poco. Pasó por una alfombra roja. Las alfombras rojas están preparadas. Vaya, distancia, buena iluminación. Sacan buenas fotos, seguís de largo... Salís impecable. Uh -huh. Susana, ¿qué hizo? Fue a la presentación de Paramount Plus. Ve a la chica de Filio News que le hace una pregunta, le ve una medalla, se le acerca y cuando se le acerca fue la muerte. Porque de, se demostró la edad que tenía. Que tiene, ¿no? Está, casi, está Susana casi llegando a los 80. Claro. Entonces... ¿Qué cara tiene una no, mujer a los hay una, 80 sí. por más y hay una arreglada que esté? Hay una necesidad, sobre todo de Susana, no lo veo tanto en Mirta y no lo veo en Moria Kazán, hay una necesidad de negar la edad todo el tiempo. De hecho, no, todo Mirta, el tiempo. sí, Mirta. No, no, no, no lo veo tanto en no, Mirta. No, no, no, no es tanto. Mirta. Perdón, pero Mierta, Mierta, no, Mierta, no, no, era, no, era, ¿no era la gran discusión hasta, hasta cuántos años tenía? Porque nunca lo decía. Está bien, no, pero. bueno, Mierta... eso es una coquetería femenina de, de, de una de, cuestión de, de, de mujeres vida, de esa edad. Sí. Esta claro? foto, por ejemplo, es del año. De, de, de, ¿De qué año es esta foto? Ahora sí. Si esta foto es actual. Esta foto es de hace. Es de la semana pasada. Claro, que es. Pero eh... si buscas la nota con Filo News en la presentación de Paramount. Si intentamos buscarla, van a ver cuando se le acerca a ella que le dice qué santo tenés en la medallita y la chica le dice tengo a Eva y ella dice amaba a Eva cuando yo era chica y se le acerca a la cámara vas a ver una Susana donde demuestra la edad que tiene. Hay mujeres milagrosas como el caso de Nacha Guevara que la ves en persona y vos decís Parece de 40 bueno, y tiene 80 sin ir y pico. Bueno, más lejos, Rodolfo Gravina. No, o Se recontra no, no, cuida, chico. Nacha. Ha contado que tiene una vida muy, sí, sí, muy estricta. estricta ¿no? Muy estricta. Con las comidas, con Nacha el ejercicio. Con el ejercicio. Meditación, ej ejercitación, sí. digamos. -tiene, tiene una vida muy, muy rigurosa. Eh, en, en mi caso, chicos, nos arreglamos para la tele también. Porque andar en mi casa el sábado a la mañana. recién levantado y soy otra persona. ¡Qué <ríe> onda soy Está otra bien. persona, no soy el mismo Pero volviendo a Susana, Susana es la mujer hoy que, que cumple y que cumplió con todos los parámetros impuestos por la sociedad, desde negar la edad siempre hasta los fotos. Menos con uno. los retoques. ¿Sabes a cómo ver? le dicen los nietos? Susana es la menos Susanita de todos. Ah, sí, a lo ser, mejor. Sí, sí, sí, es verdad. Sí. Este, esta norma impuesta de que tenés que estar en pareja, tenés que tener hijos, tenés que... Susana, tuvo hijos... Perdón, lo hizo. Sí, sí. Por una muy mala experiencia. Está bien, pero se liberó Sarra, y, Sarra y Después la trató, hizo lo que quiso. Se trató con su, con su muy vida. mal, tuvo un año casada y la pasó pésimo. Tenía apenas 17 años en una reina. Claro. pensaba 17 Por eso. Con una hija recién nacida y un matrimonio fallido. A ver. En este, una situación calamitosa. ¿no? Este es lo que vos decías, Rodi, justamente de, de, de esto que también fue. Gracias, eh, gracias. Mira, ahí está. Claro que se, se ve Esta, ahora. Saludos bueno, no para Filonews. Ella la ve, se acerca. Un beso enorme, enorme. ¿Qué santo tenés ahí? Evita. Evita! A mí me gustaba mucho Evita. ¿Sí? Cuando se murió yo tenía seis años, pero la verdad... siete. Pero me encantaba porque yo la veía como una estrella de cine. ¿Era vestido? ¿Lo ¿verdad? lo era ay cómo me gustaba! La reina. Muchas gracias, Susana. Chao, chao. Chao, chao. Eh, bueno, eh, la, la, la, la vida que misma, tiene. digamos, sí. o sea, tampoco es... Los nietos a Susana le dicen, le dicen tiene, Kika, además? porque le llegan a decir abuela, dicho por ella, me dicen abuela y los mato. Entonces le dicen Kika, ella nunca asumió el hecho de, de ser abuela.